Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más en la que vamos a hablar de psicología en este vídeo, en esta entrevista en directo, cuando es 12 de diciembre del 2022 y son ahora mismo las 10 y 42 minutos hora peninsular de España. Como sabéis, en este canal hablamos de psicología, que espero que también sea vuestra pasión y vuestra afición, igual que la mía. Y um, os uh, voy a hablar un segundito antes de empezar esta entrevista testimonio en donde hablaremos de ansiedad, ataques de pánico y, eh, oh, perdón, e hipocondría. Os voy a hablar de que ha salido ya al mercado mi último libro, Las 10 claves del bienestar, que lo tenéis disponible en esta página web que aparece aquí abajo en la pantalla clavesdelbienestar.com. Es un libro que recoge pues eh, la experiencia de 20 años eh, con pacientes que que he ido atendiendo a lo largo de todo este tiempo y que creo que os puede gustar. Las claves del bienestar, las 10 claves del bienestar en clavesdelbienestar.com Y ahora sí, arrancamos ya esta entrevista en directo para hablar con una persona que se ha puesto en contacto conmigo a través del correo entrevistas Si es tu caso y quieres compartir también tu testimonio, escríbeme ahí a a entrevistas arroba aepsis.com y tendré también el placer de entrevistarte a ti y compartir tu testimonio. Estamos hoy esta noche con Alan Ramírez. Alan, muy buenas tardes o noches. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, Alan. Dinos en qué parte del mundo te encuentras. Eh, me encuentro en El Pajonal, Catamarca, Argentina. Estupendo, muy bien. Te pusiste en contacto conmigo para decirme que querías compartir tu testimonio de temas vinculados con la ansiedad, los ataques de pánico y la hipocondría. Si te parece, Alan, podemos empezar hablando de cuándo comenzaron esos síntomas en tu vida. Perfecto. Estos síntomas comenzaron eh, en plena pandemia, eh, a inicios del 2019. Eh, esto empezó de una manera leve, o sea, no, no era nada del otro mundo, eran síntomas comunes por ahí, dolores musculares, sensaciones por ahí en el pecho que no le daba mucha importancia básicamente porque no, básicamente yo no sabía este, lo que era eh, tener ansiedad generalizada, ni mucho menos ataques de pánico ni nada, así que no le di importancia y seguí con mi vida normal uh -huh. hasta que un día eh, estaba con unos amigos y empecé a sentir muchísima taquicardia. Era impresionante la taquicardia que tenía. Así que me llevaron de urgencias al hospital, estuve hospitalizado, me estuve con oxígeno también y desde ahí arrancó todo. Cuando llegaste al hospital, ¿tenías todavía taquicardia en el hospital? En el hospital sí, tenía taquicardia. Tenía taquicardia y me faltaba muchísimo el aire. Me, una vez que me pusieron el oxígeno, habré tardado entre unos 20 y 30 minutos en calmarme. Uh -huh. eh, ¿A qué tenías miedo en ese momento? En ese momento, lo primero que se me vino a la mente era que me estaba dando un infarto. Eh, no sabía los síntomas de un infarto tampoco, pero lo asimilé porque básicamente la taquicardia, bueno, es todo el tema relacionado con el corazón. Entonces, lo, que, lo primero que se me vino a la mente fue básicamente que podría estar sufriendo un infarto. Uh -huh. Pero en el te te hicieron pruebas para verificar si era un infarto, me imagino, lo que te estaba pasando. Sí, sí, sí, me hicieron pruebas y me tomaron la presión y salió todo normal, estaba todo todo todo bien. Y por un lado es como que pensé, no o sea, no no no puede estar todo bien porque por algo me está pasando esto. Pero bueno, por sí. otro lado me quedé tranquilo ya que son profesionales y saben lo que dicen y así que me quedé un poco más tranquilo. A partir de ese primer momento, eh, ¿se mantuvo tu tranquilidad en el tiempo o empezaste, como hacen algunos pacientes eh, de, de mi consulta, a experimentar una preocupación constante por la sintomatología de tu cuerpo, por las sensaciones de tu cuerpo? Después, después de eso sí, como que me tranquilicé. Estuve bien un par de semanas, pero... Eh, después eh, volví a sentir síntomas físicos, pero ya un poco más, un poco más elevados. Ya era muy mucha la opresión en el pecho, se me empezaban a dormir eh, los brazos, las manos, sentí un hormigueo en todo el cuerpo, me sudaban muchísimo las manos. Entonces me empecé a preocupar, me empecé a preocupar y eh, terminé yendo a un cardiólogo, lo cual cuando me fui a hacer revisar, el cardiólogo me dijo que, que no, que estaba todo normal que no había ninguna sintoma, sintomatización de, de, de arritmia, ni ningún problema cardíaco. Me quedé tranquilo, pero sentía esa sensación rara a la hora de volver a mi casa y estar solo, sentía esa sensación de que en algún momento podía volver a suceder, así que desde ahí empezó el pánico, porque sentía todo el tiempo que algo malo me iba a pasar y la verdad que no podía estar tranquilo. Claro, empezaste a, a generarle miedo a las sensaciones de tu cuerpo, entonces, ¿no? Sí, tal cual. Muchas personas que tienen ese, ese miedo a las sensaciones de su cuerpo, eh, eso les lleva a empezar a evitar hacer cosas. En tu caso, eh, empezaste a evitar, por ejemplo, ir a determinados sitios o estar en lugares en donde hubiera mucha gente, ir a fiestas... Eh, ¿Empezaste a evitar algo? Sí, empecé a evitar muchísimas cosas. Eh... Más que todo estar con mi hijo, porque tengo un hijo de tres años y me, de, me empecé a dejar de juntar con amigos, eh, evitaba salir de mi casa, me volví muy antisocial, no me gustaba el ruido, no me gustaba estar entre amigos. Más que nada por el miedo a que a mí, eh, estando con, con, con amigos o con mi hijo o con mi pareja, me pasara esto y que ellos no entendieran el problema. No, o sea, que ellos no, no, no supieran cómo ayudarme en ese preciso momento. Pero realmente me aislé de muy mucha gente y por culpa de eso he perdido muchísimas amistades y hoy, hasta hoy en día continúo con este problema que ya está un poco más controlado porque he ido a psicólogos, me he tratado con psiquiatras, estoy medicado en este momento, pero el miedo, el miedo está sigue y la verdad que no sé cuándo va a terminar esto, pero bueno, por lo menos ahora lo tengo un poco más controlado que hace dos años atrás. Uh -huh. Evitabas entonces estar con tu hijo, evitabas estar con otras personas, evitabas también alejarte de casa, que es algo que suelen comentar los, los pacientes de calma al mar, de mi centro de psicología. Sí, de, eh, para mí mi zona de confort era mi casa. Yo salía de mi casa a cualquier lado que vaya y, y se, me sentía mal, me sentía mal, sentía esa opresión de nuevo en el pecho y la verdad que el único lugar donde me sentía tranquilo era estando en mi casa. Era mi zona de confort, era estar acá, tranquilo, donde yo sabía que si algo me pasaba, por lo menos estaba mi familia para ayudarme. Claro. Muchas personas también con esa sintomatología, cuando salen de casa llevan algún tipo de amuletos, podemos llamar. En algunas ocasiones los amuletos pueden ser botellitas de agua, o puede ser el teléfono móvil siempre muy cerca, o pueden ser las pastillas o puede ser bueno no, cualquier cosa que a la gente le haga tener seguridad ¿no? en tu caso eh, claro. llevabas también algo encima y te costaba salir de casa sin llevar eso eso encima me costaba muchísimo salir de mi casa era un tema muy preocupante no tan solo para mí sino también para mi mamá que, que, que me ayudó muchísimo en este proceso pero sí, me costaba mucho salir de mi casa y algo fundamental con lo que yo eh, tenía que salir de mi casa eran, eran con mis pastillas. Sin mis pastillas no podía salir a ningún lado. Así vaya hasta la esquina tenía que ir con las pastillas porque la verdad que era algo fundamental para mí para estar más tranquilo más que nada. Claro, Muchos pacientes me han dicho, yo tenía que llevar las pastillas pero al final nunca las tomaba. No sé si también es tu caso, que aunque las llevases encima, tampoco las tomabas. ¿O tú sí que las tomabas eh, con frecuencia? No. no, no, yo las tomaba con mucha frecuencia, la verdad. Eh, si salía, la, las tomaba antes de salir para estar más tranquilo. Y si en algún momento me sentía mal estando en el lugar que vaya, también las volvía a tomar como para darme esa tranquilidad a mí mismo. Uh -huh. Muy bien. Eh, me has comentado antes que estabas con tratamiento farmacológico y también psicológico, que habías acudido al psicólogo, también que habías acudido al médico. ¿Nos puedes hablar un poco de esos dos tratamientos y de en qué medida cada uno de los dos consideras que te ha ido bien? Yo creo que el tratamiento que, que, que mejor me ha ayudado en todo esto es eh, el psiquiatra, el psicólogo también me ayudó, pero no tanto como el psiquiatra, ya que el psicólogo no está, este, no es el que te medica, básicamente. El psicólogo te ayuda a procesar esos pensamientos malos que nosotros tenemos, a veces que no sabemos controlar. Pero lo que más me ayudó fue el psiquiatra, ya que el psiquiatra me, me automedicó. Yo en el momento de llegar al psiquiatra, me dijo el psiquiatra que menos mal que fui, que me agarraron a tiempo, porque si yo dejaba que esto continúe, no sabía en qué, en qué situaciones iba a terminar. Así que doy gracias a Dios y, bueno, a los que estuvieron apoyándome y a mi mamá que me acompañó y, bueno, uh -huh. eh, la verdad que le doy gracias y ahora puedo estar un poco más tranquilo. ¿Recuerdas si los no, fármacos no. que te recetaron eh, siempre fueron los mismos o has ido cambiando de fármaco? No, eh, los fármacos siempre han sido los mismos. Eh, a mí me recetaron eh, Riatul. Y eh, clonazepam, que era lo que yo estaba tomando. Clonazepam de un miligramo y reatul de tres miligramos que eran para calmar los síntomas físicos. Uh -huh. ¿Y vienes tomándolos desde hace dos años quizás o menos dos, tiempo? Dos años y medio llevo tomando estos medicamentos. Uh -huh. ¿En la actualidad qué importancia tienen para ti los fármacos? <ríe> en la actualidad tiene una, una importancia muy, pero muy, muy, muy importante en mi vida creo que es algo con lo que realmente me siento cómodo, por el momento me siento muy cómodo y creo que me están ayudando bastante a poder superar este, todo esto que me está pasando. Uh -huh. Y has comentado antes que habías acudido a tratamiento psicológico. Eh, no sé si seguiste un tratamiento continuado o si ha sido a una o dos sesiones, nada más han sido muy, muy pocas sesiones eh, la verdad creo que, que creo que fueron dos o tres sesiones nada más y no he ido más porque básicamente me dijeron que lo mío ya era para un psiquiatra ya tenía que ser tratado por un psiquiatra entonces eh, busqué busqué un psiquiatra busqué el psiquiatra más cercano ya que yo vivo en un pueblo y la ciudad más cercana está a 300 kilómetros de acá está básicamente a dos horas y media de viaje uh -huh. Muy bien. ¿Y en la actualidad cómo te encuentras con, con, con ese tratamiento eh, farmacológico? Me encuentro muy bien, me encuentro muy bien. Yo creo que ha sido un cambio muy, pero muy relevante en mi vida. Creo que ha sido un cambio grande el que, el que he hecho desde, desde que fui al psiquiatra hasta ahora. Creo que fue un cambio muy grande. Ahora me siento muchísimo más tranquilo. Los ataques de pánico han disminuido bastante. Puedo estar más tranquilo, puedo salir de casa un poco más tranquilo, así que, la verdad, mejorando cada día un poco más. Cuando empezó todo el problema, eh, seguramente pasabas mucho tiempo prestando atención a tu cuerpo, por ejemplo, prestando atención a tu corazón, a los latidos. Eh, quizás te levantabas cada mañana y tardaba muy poquito tiempo en aparecer el pensamiento de cómo está todo en mi cuerpo, para ver si todo estaba tranquilo, relajado o si estaba alterado. Eh, en la actualidad, ¿en qué medida prestas atención a tu cuerpo para verificar que todo esté controlado? Eh, en la actualidad, básicamente, yo eh, estoy muy, muy pendiente igual, o sea, más allá de que yo esté mejorando, de que realmente esté todo controlado, igual le sigo prestando muchísima atención a mi cuerpo porque mi cuerpo me sigue dando esos síntomas, o sea, no, no se fue del todo. Entonces, es como que le doy muchísima importancia y, y, y le doy una importancia muy frecuente todos los días a mi, a mi cuerpo. Básicamente, cuando me levanto, por ahí estoy tranquilo 10, 15 minutos, pero a la hora eh, empiezo a dar una importancia a mi cuerpo, mi cuerpo me pide la pastilla, tengo que tomarla para estar un poco más tranquilo. Hay a veces que ni siquiera tengo ganas de levantarme a comer y eso me ha pasado, muy, eh, perdón, muchísimas veces y he decidido a veces no comer, quedarme acostado, porque mi mente me decía, quédate acostado, es lo mejor, no te levantes, y, y hacía eso. Y por ahí mi mamá me reclamaba, por ahí de que tenía que salir, tenía que tratar de tomar aire, de pasar tiempo en familia para no pensar tanto, pero mi cabeza estaba básicamente ya perdidísima, estaba en un punto de quiebre total en el que no tenía control de mí mismo, ni siquiera de mi mente, me dominaba por completo. Uh -huh. si hablamos del, del origen de este problema el origen de los ataques de pánico y la ansiedad eh, no es un origen muy conocido hay personas que dicen que tiene eh, o profesionales que dicen que tiene una base genética y que es hereditario que seguramente los padres o los abuelos o los tíos ya tenían ataques de pánico con hipocondría o ansiedad otras personas dicen que depende de traumas en la infancia y hay algunos profesionales que afirman que, de, que es fruto de la educación que se ha recibido, de un estilo educativo que enfatiza mucho la preocupación por la salud física. No sé si en tu caso hay algún componente hereditario que podamos identificar o algún trauma que consideres que pueda estar en la base o algún estilo educativo que hayas recibido. Eh, no, no, no, no. En mi caso, tuve una infancia muy bonita, gracias a Dios, tuve una infancia muy bonita. Eh, eh, sí sufrí la separación de mis padres, que, que creo que eso fue algo que me afectó demasiado. Eh, por ahí también la carga de, de emociones eh, en tema de, de, de mi relación de pareja, creo que eso también me afectó un poquito. Por ahí, eh, y creo que esas cosas me conllevaron a guardarme todas esas emociones que yo sentía y, y las cargué por mucho tiempo y creo que eso fue producto de esta ansiedad y de todo lo que me viene pasando creo que eso fue lo que realmente me causó todo esto es curioso porque esto que estás comentando lo he escuchado ya en varios testimonios afirman las personas que he entrevistado que su estilo de personalidad es mucho de callarse las cosas de no decirlo de, de... No quejarse, a lo mejor una personalidad quizás un tanto más introvertida de no protestar. No sé si tú te identificas con este estilo entonces de, de personalidad. Yo me identifico mucho, soy una persona que se guarda las cosas, no, no realmente no tengo la necesidad de contarle mis problemas a los demás, al menos que sea un problema ya realmente muy grave. Eh, soy una persona de muy pocos amigos también, no tengo tampoco a quien contarle las cosas. Si llegara a pasar, que, que realmente tuviera ganas de contarle lo que me pasa a, a alguien más que a mi familia, a mi mamá o a mi padre, pero de alguien más no, no, no tengo a nadie a quien contarle mis cosas. Uh -huh. Has hablado ahora hace un momentito de, del papel de tu madre. ¿Hasta qué punto consideras que el apoyo familiar es importante para personas que tengáis este tipo de problemática? Creo que el apoyo es lo fundamental, porque a veces uno cree que puede batallar con esto solo y, y, y creo que eso no, no, no, es, este, no es lo que realmente uno tiene que hacer. Creo que cuando uno realmente siente que no puede más, lo que uno debe hacer es buscar ayuda y qué mejor que buscar ayuda con los padres, ¿no? Con una madre, con un familiar o con algún tío, con alguna abuela, lo que sea. Creo que es fundamental buscar ayuda porque en estos momentos uno cree que lo tiene todo controlado, pero cuando esto se te sale de control creo que realmente ahí es donde uno opta por buscar recién la ayuda. Pero desde mi punto de vista creo que uno debe buscar ayuda desde un principio. Uh -huh. Y eh, tienes la sensación de que tu familia y tu entorno te comprende, porque eh, he visto a muchas personas que me decían es que mi marido eh, no me entiende, mi mujer no me entiende, mis padres me dicen que ya estoy con lo mismo y no me entienden. En tu caso, ¿te sentiste comprendido y apoyado por todo el mundo con respecto a este problema? Desde un principio no. Desde un principio me costó que mis padres entiendan este problema, ya que ellos nunca lo padecieron. En su juventud, me, ellos me contaron muchísimas historias y la verdad que ellos no pasaron por lo que yo pasé. Ni siquiera mis hermanos tienen este problema, el único que lo padece soy yo. Eh, he hablado con ellos y muchísimas veces me ha costado que lo entiendan. Muchas veces lo tomaban como que eran cosas mías, como que, eran, como que lo mío era todo psicológico. Eh, y yo desde mi punto, este, que mis padres no entendieran mi problema, realmente me ocasionaba que yo me ponga peor. Claro, que te suba la, sí. la ansiedad, que estés, que estés peor. Sí. Uh -huh. Exacto. Eso me ponía muchísimo peor. Uh -huh. Muy bien, Alan. Para, para finalizar la entrevista, me gustaría terminarla como suelo finalizar aquí en este canal las entrevistas, que es eh, comentándote que seguramente haya mucha gente que nos está viendo en directo o que quizás vea la grabación y que tengan exactamente la misma problemática que tengas tú de ansiedad, pánico, incluso hipocondría. Y, o que estén empezando a tenerla en estos momentos. Desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a esas personas que estén atravesando una situación parecida a la tuya? Lo que les recomendaría es que busquen ayuda. Busquen ayuda, no se queden con esa duda de si estoy bien, estoy mal, de si puedo buscar o no puedo buscar, porque muchas veces creo que no buscamos ayuda por el miedo también a lo que las otras personas vayan a pensar. Muchas veces creemos que por, por decir lo que sentimos, eh, creemos que nos pueden tratar de loco creemos que solamente nosotros mismos somos los que nos entendemos, así que mi recomendación es que busquen ayuda y, y que no se queden callados. Uh -huh. Muy bien. Pues finalizamos entonces con ese importante consejo, que, que busquen ayuda, que busquen ayuda profesional, que busquen ayuda al entorno familiar también. Como comentabas antes, Alan, que comparto contigo que es algo súper importante, sobre todo cuando el entorno familiar pues, te apoya, te ayuda, es, es, es fundamental el, el tirar de estas alternativas. Alan, te agradezco muchísimo que te hayas puesto en contacto conmigo para compartir tu, tu testimonio. Me ha gustado mucho escucharte y estoy segurísimo de que le va a servir de mucha utilidad a mucha de la gente que vea esta entrevista. Muchísimas gracias, Alan, y un saludo para ahí para Argentina. Igualmente, igualmente. Venga, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Pues hemos estado, como habéis visto, con Alan Ramírez, que nos ha compartido su testimonio vinculado con los ataques de pánico y hemos visto cómo comparte mucha sintomatología con otros testimonios que habéis visto en el, en el canal. Eh, en esta ocasión, pues estaba, eh, estábamos viendo cómo... Eh, surgió hace unos dos años este, esta sintomatología, cómo apareció de manera muy intensa, súbita, con taquicardias intensas que le llevaron a estar eh, hospitalizado, a necesitar oxígeno y cómo a partir de ahí empezó a generarse una preocupación hacia la sintomatología física, hacia su corazón... Eh, preocupado por pues, si le podía dar un infarto, que esto es algo que se ve prácticamente en todos los pacientes con ataques de pánico. Tienen una preocupación porque les dé un, un infarto, aunque no existe una relación entre la ansiedad y los infartos. Y esta preocupación le llevó a una sobreatención atención a la sintomatología de su cuerpo y a una preocupación constante por lo que le podría suceder. Eh, nos estaba comentando que los fármacos le sirvieron a alan mucho en, para encontrarse mejor que ahora hay cosas que antes evitaba que ahora eh, sí que las puede hacer y, y nos habla de qué le está yendo bien actualmente pues nada más eh, espero que os haya gustado tanto eh, esta entrevista como a mí conozco en el testimonio de alan y os invito a todas las personas que estáis viendo esto y que tenéis algún tipo de trastorno psicológico o problema psicológico, ya sea vinculado con la ansiedad, con estado de ánimo o con cualquier otro tema vinculado con el ámbito de la psicología, que es lo que vemos en este canal, os invito y os animo a escribirme porque será para mí un placer el conocer vuestro testimonio y compartirlo aquí en el canal. Escribidme a entrevistas.aepsis.com y con mucho gusto pues, nos conoceremos. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Un abrazo como siempre a las personas habituales de estas entrevistas, las que habéis participado en el foro. Muchísimas gracias a las personas que estáis suscritas al canal, que habéis pulsado la campanita para que vuestro dispositivo os avise de estos directos. Y eh, nos vemos en algún otro directo. Que tengáis un magnífico día.